Pues así fiesta fiesta y pluma plumay, pluma plumae, pluma pluma, day. pluma, pluma day. fiesta, fiesta y pluma plumay, pluma plumay, pluma pluma, plumay, pluma, pluma, fiesta, fiesta, fiesta. el tallerín verde. Hasta acá me llega el olor a la pobreza Estos son like you, you that that like, so Pues esta Mismo, pero más barato Estos cuatro de Cuatro personas que cada vez que suben video la gente siempre se emociona Uno gordo, uno chaparro, un enculado y un callado Y estos cuatro hacen el mejor cuadro Barca no dice nada pero cuando habla dice una cagada Qué carcajada, Roberto el más tierno de estos cuatro, el tipo más enamorado, siempre manoneando un de tony un casado, un Marihuano, un buey flaco, y estos cuatro, hacen el mejor cuadrón, desde el mexicano, gringo el vato, que siempre llega a Juan el marillón que trae al quinto y que desde Colombia vino No mames Víctor Víctor, por Juan Guarnición, el Guadarrama y Diego Balsa Es bellísimo Netflix, pero también YouTube Vicio Spider-Man Tengo 13 Años Ejército, los generales y las generalas. Video extra y exclusivo. Ahora, en exclusiva, el ruido del mar. ¡Qué lindo! ¿eh? Move